Cuando los humanos llegamos al mundo, donde empezó todo, no teníamos ninguna herramienta, pero tampoco teníamos ningún límite. Eh, éramos completamente libres y estábamos completamente desnudos frente a la realidad misma, al universo. Eh, así es que se desarrolla, aparece, se manifiesta naturalmente la habilidad mágica. Ya, en el comienzo, eh, tenemos un lado científico, experimental, que nos lleva a probar cosas. Pero también tenemos un lado mágico, súper desarrollado, súper intuitivo, que nos lleva a comunicarnos con los animales, con las plantas, con los fenómenos naturales. A entender intuitivamente que todo está vivo, de que hay una energía que permea todo, de la cual todo está hecho y que no en vano es el mensaje en común que tienen todas las formas de chamanismo que sobreviven hasta el día de hoy. Es como si todos los chamanes antiguos de todos los pueblos, sin importar su distancia, se hubieran puesto de acuerdo para decir las mismas cosas. Que este mundo, esta realidad tridimensional, no es la realidad definitiva. Que hay otros mundos aparte de él. Que este Que en este mundo y en los otros, todo está hecho de la misma energía esa energía de la cual todo está hecho es la energía que nos hace a nosotros también por ende, en un nivel muy profundo estamos conectados con todo lo que nos rodea desde ahí es que la habilidad de manipular la realidad de modificar la realidad mediante esta conexión interna que yo tengo con la energía que crea todo, se vuelve natural ¿ya? con la misma naturalidad con la que un niño eh, Piensa que puede volar, o con la misma naturalidad con que un niño le dibuja caras a los objetos, a las nubes, al sol, a los árboles, asumiendo que están vivos, ¿no? Esta conexión siempre fue parte de nuestra herencia, de, nuestro, de nuestra constitución. La magia siempre, siempre fue parte de nosotros. En la medida que avanzamos, que fueron pasando los años, fuimos desarrollando y canalizando estos poderes de forma mucho más eficiente y efectiva y selectiva, además. Hasta que llegamos a crear grandes estructuras de personas que de alguna forma custodiaban o resguardaban este poder mágico. Así como con el paso de los tiempos se fueron creando escuelas de misterio, órdenes secretas, eh, expresiones religiosas incluso que operaban sobre estos principios sobre este conocimiento antiguo heredado de los primeros años de que las cosas se pueden controlar, se pueden manejar desde lo interno no necesariamente tocando no necesariamente moldeando las cosas con las manos este conocimiento perduró siempre con la diferencia de que estuvo cada vez en manos de menos. Al pasar del tiempo, este conocimiento se iba reduciendo, reduciendo. Y en la medida en que nos acercamos a nuestra edad científica, moderna, contemporánea, prácticamente nos desconectamos de este conocimiento, ¿ya? Nos... Eh, desentendimos de él. Y en la medida en que fuimos desarrollando nuestros aspectos científicos, nuestros aspectos materiales, y que fuimos trabajando nuestro pensamiento racional, lógico y despegándonos de la religión a la vez nos fuimos olvidando de que en primera instancia todos podíamos eh, relacionarnos con la realidad de forma activa, de forma participativa sin tener más que lo que somos una voz, un par de ojos y la capacidad de estar en silencio solo eso sin varita mágica sin candelabros sin máscaras, solo con nosotros entonces esta idea de que el mundo es material y de que solo lo material puede existir y que lo que no es material no existe con el pasar de los tiempos nos trajo lo que somos hoy con la situación en la que estamos ahora eh, encerrado, no es cierto a pesar de que esto sucedió hace poco ¿no? en la última coyuntura sin embargo el mundo no estaba demasiado bien antes de eso ¿no? y la causa central de ese, que, de ese no estar bien del mundo tiene que ver con que no estamos reconociendo lo que somos lo que podemos y lo que tenemos estamos intentando mantenernos en una etapa larval cuando nuestra energía ya accedió a esa etapa hace mucho tiempo como diría Rudolf Steiner ya no estamos en la edad de creer ahora necesitamos saber en ese sentido es que en los últimos años estos conocimientos que nos hablan de la magia que nos hablan de la posibilidad de conectarnos con la realidad en otra frecuencia, empezaron a resurgir, a renacer. Y hoy en día, vemos por muchos lados muchas expresiones de lo mágico. Desde la física cuántica y los estudios de Jung, eh, se abrió al mundo occidental moderno la posibilidad de que existieran estos fenómenos. Y hoy en día, en el mundo de la información, no se necesita otra cosa que querer, voluntad, así es como hoy nos encontramos acá, habiendo sido arrastrados por nuestra voluntad, consciente o inconsciente, a esta experiencia.